Una mezcla de hip hop, música navideña, música de feria o de circo y también unos tintes de música clásica es así como suena el nuevo álbum de Suburbán Hip o Colmena. Espero que se encuentren bastante bien Muchas gracias por pasarse por mi canal En esta oportunidad vamos a estar hablando Sobre el nuevo álbum de Suburban o ocolmena Que se ha lanzado el 3 de junio Justo cuando ha comenzado el 3 de junio A las 0.00 Este álbum tiene 10 canciones Con distintos tipos de géneros Dentro de ellas Y algunos están fusionados Y hoy vamos a analizar justamente Todo el álbum, las 10 canciones Les voy a dar mi opinión Vamos a analizar la musicalidad y por qué deberías escuchar o no escuchar este álbum. Muy bien, y podemos comenzar por fin con estas 10 canciones. Cuando se trata de suburban, nosotros en el canal ya lo saben. ...tenemos muchas expectativas y altas expectativas de sus canciones como tal. Por el mundo extraño en el cual nos ha introducido durante todos estos años desde 2019... ...con todos estos aspectos surrealistas que nos presentan... ...y oníricos que se presentan no solamente en sus canciones sino también en sus videos... ...entonces realmente es un trabajo del cual nos complace hablar bastante. Y bueno, HIP no va a ser la excepción... Y hoy vamos a hablar sobre los puntos más resaltantes y que nos ofrece Suburban como tal Virgil Mania Aquí tenemos sentimientos encontrados en relación al nombre? Pues eh, primero Virgil Mania era el tour que iban a hacer Bella Porch y Suburban por allá por el 2020 si no me equivoco eh, Cuando se inició la pandemia y demás que tuvieron que cancelarlo eh, lamentablemente. Pero ahora vuelve como una canción en específico que nos va a hablar de Virgil. Virgil es el apellido de Suburbán, él es Daniel Virgil, entonces vamos a decir que todo este álbum va a estar referido a él, aunque en realidad desde que empezó su discografía todo está referido y conectado a él, a sus demonios, a todo lo que él piensa y todo lo que él sueña. Que eh, posteriormente voy a lanzar un vídeo exactamente de todas las teorías que hablan o que, a qué se refiere Suburbán hablando de su mundo y demás Porque realmente es algo de lo que tenemos que hablar Pero bueno, volviendo a la canción Tenemos este pequeño laúd o esta guitarra digamos como de tipo medieval Ya de esos años en Inglaterra y demás Que suena realmente muy bonito Y realmente aquí eh, Suburbán se ha tomado la molestia eh, De introducir estos instrumentos Más que todos los de cuerdas que realmente acompañan muy bien a todo el álbum como tal. A mí me encanta bastante la música clásica y cuando son instrumentos de cuerdas como los violines o los violonchelos, este laúd, la guitarra, realmente disfruto bastante este tipo de canciones. Porque al menos en eh, Virgil tenemos una pequeña combinación: que tenemos este laúd que hace su pequeña introducción, pero posteriormente inicia una orquesta, así que te pone alerta. Que te dice, viene el peligro o viene algo, estate alerta. Y es realmente muy bonito estas comparaciones que tenemos. Eh, posteriormente vamos a tener la voz de Dani. Eh, que es una voz así como un poco dulce y es muy aguda. Y de respuesta al ser Y cada vez que él canta un verso le va a responder una voz mucho más gruesa. Que está como en una octava o dos octavas más abajo de lo que él canta. Y... Vamos a tener esta comparación, por ejemplo, cuando canta Dani tenemos este laúd que lo está acompañando de fondo, pero cuando canta esta voz más gruesa es la orquesta que acompaña la voz, teniendo es estos dos tintes como entre lo tierno y lo oscuro, ¿no? Posteriormente vamos a tener una pequeña fusión entre estas dos voces que ya es como la más natural, que está como en una octava ya normal, ¿no? Eh, una media entre las dos. Y hay una pequeña fusión igual entre lo que es el laud o estos instrumentos de, de cuerdas con la orquesta que suena. Igual tenemos una fusión de una base así como de hip hop y cierta distorsión que siempre va a estar acompañada durante todo el álbum. Esta base de hip hop y distorsión y a la final como introducción o despedida del laud como tal, eh, a mí personalmente las partes de cuerdas me gustan bastantes y el contraste que tienen con, las, con los efectos de sonido, digamos, que puedas sacar dentro de un estudio con esto de distorsión eh, y demás, estas bases de hip hop como la batería, el bajo y demás, realmente juegan un papel muy importante. ¿sabes? Es como eh, algo así como agridulce eh, y que se siente bastante rico de, de consumir. Bandit o bandito. Tenemos esta introducción de guitarra que se siente como una película del oeste Como que va a haber una batalla y necesitas prepararte Como que vas a sacar tu arma para dispararle al otro vaquero Y también, no sé por qué, me suena bastante a unas películas de Quentin Tarantino El soundtrack, digamos, que le mete a todas sus canciones O más que todo en Kill Bill Los que más recuerdo de Quentin Tarantino es Kill Bill, por ejemplo Entonces esta guitarra te hace, te hace sentir como estás en el viejo oeste Luego, por la parte del fondo de la canción, cuando ya comienzan los versos tenemos una serie de sonidos que es como que opacan bastante a, a la voz No es que no se note, pero sí hay muchos sonidos que realmente no sabes qué estás escuchando son parte como del proceso y creo, yo quiero pensar que son parte igual de la, de la parte creativa, ¿no? Entonces estamos hablando de un bandido, estamos hablando de alguien que ha sido rechazado, que está por el desierto, entonces, eh, bueno, tenemos estas voces, digamos, que tal vez sean como que lo están botando, lo están echando, ¿no? Tú no perteneces aquí. Entonces hay varios sonidos que no se logran distinguir bastante que acompañan a la voz, pero hay uno característico que me causa algo, eh, que son... Estas voces o es un grito pero es como afinado Que lo vamos a escuchar más pronunciado en la canción de Paramount Tiene este tinte como de, de que le están gritando ¿Saben? A, a Suburban para que se vaya Esta canción es como una canción bailable de 4x4 Que si le bajáramos la velocidad realmente sería una bachata Porque realmente tiene un compás bien marcado de un 4x4 O sea, no, no lo pierdes de vista Paramount Aquí vamos a ver algo que me encanta bastante, que es cuando canta Suburban, le responde este laúd o esta guitarra como un contrapunto, ¿no? Entonces, en esta canción nos va a relatar sobre una relación amorosa, ¿no? Que ella es muy indecisa, pero él también es muy invasivo. Entonces, eh, si quieres saber más de la historia, igual les voy a dejar por aquí un video en donde ellos explican exactamente la letra de esta canción para Genius Lyrics. Algo igual que me encanta bastante es que mientras las cuerdas se quedan con Suburban... Las campanas acompañan a Aurora. Y de hecho, en el, en el video, este visualiz esta visualización ¿no? del video como tal, tenemos como Aurora súper tierna, ¿no? Y a él muy, como luce, muy impotente, ¿no? Tenemos este contraste, igual que son bastante hermosos. Y luego tenemos un sonido como macabro, así como tipo licuadora, tipo Skriller. Realmente no sé cómo captarlo no sé cómo describirlo porque es, es algo sintético, me entiendes no es un instrumento como tal pero pues que acompaña igual a la canción y que le da como ese, ese tinte entre lo tierno y lo agresivo que se tiene que tener y que hemos visto igual en las anteriores entregas de las otras canciones y bueno por cierto igual aquí vamos a tener estos gritos o estos efectos de voz que bueno van a estar igual eh, más pronunciados que realmente son hermosos eh, y a la final, la final de otra canción me mató porque es una de las cosas más hermosas que he escuchado eh, Todo este coro de violines, eh, violas y demás, no sé, violonchelos también creo que escucho por ahí por el fondo Que son realmente increíbles Esta parte y las voces de fondo igual que cantan es una obra maestra Si yo fuera profesor de música, yo quisiera que mis estudiantes tocasen esta canción por toda la genialidad que se tiene Por toda la composición que se tiene en las cuerdas No solamente en la guitarra, sino también en los violines Cómo como hay este contraste, ¿me entienden? Para, para una canción que es como pop Tener este tipo de orquestas, por ejemplo Es muy increíble, o sea, es realmente de resaltar Y al menos para mí esto me encanta bastante Cuando se incluyen eh, instrumentos, digamos, de la música clásica UO, -oh. aquí vamos a tener un fit con BN no conocía a Benny hasta el día de hoy, pero realmente su voz me llamó bastante la atención. Es muy bonita. De hecho, mi parte favorita de esta canción es cuando canta ella y siento que debió cantar más. Aquí vamos a tener dos contrastes. Vamos a tener un piano y luego tenemos esta base sintética que les vamos a meter. Y tenemos esta intro que es como medio suave. Eh, no tan suave, es como un término medio. que Es como que te pone alerta. No es tan tan tan tan. Que es como algo así como suspenso un poco en la melodía eh, Algo que resalto de esta canción es que por ejemplo Comienza con el coro que es u -O, Que lo cantan como si fueran niños o de una manera infantil O muñecos macabros eh, saben Entonces la canción relata sobre una venganza por ejemplo no ¿Qué es lo que está pasando? Dice O-O oh, oh, cometiste un error O-O oh, oh, eh, dime cosas que no son reales y bueno, aquí tenemos otro contraste Por ejemplo, para el precoro se utiliza netamente un piano que va a estar sonando ¿no? Oh, oh, run away. Oh, oh, a mistake now. Y luego el coro comienza muy fuerte ya con la distorsión y con la base como de hip hop White Walt, En White Walt es como si fuera una música de carrusel Y bueno, igual de nuevo que le responde una voz gruesa Entonces tenemos este contraste al finalizar, igual, la canción como tal es un hip-hop completo, pero que tiene con esos tintes como de música clásica o música de feria eh, o de circo, ¿no? Que le está acompañando exactamente ahí. Candyman. Candyman. Tiene una música bailable así como de circo, como cuando van a salir los payasos para hacer travesuras o juegos y demás. Tiene ese tipo de canciones. Es así como muy alegre, un poco bailable y demás. Aunque la letra, sí, la letra da mucho miedo. Ah... Uh, Alimentarnos de los ricos porque saben a chocolate. Y bueno, igual la, el video mismo, digamos, es como súper raro eh, por toda la cuestión. Y de hecho, su Suburban nos engaña porque pensamos primero que hay una mujer, pero en realidad no es una mujer, es un hombre gordo. Es Diamond. Diamond, pues tiembla Rosalía con esas palmadas que tenemos de fondo, que ni siquiera sé si son almadas como tal, o es en una caja, pero están muy buenas ejecutadas, son realmente geniales igual vamos a tener esa introducción como si fuera de un circo o de una feria y bueno, cuando comienza como la segunda parte, cuando estás repitiendo esta pequeña introducción hay un pequeño tarareo así como de fondo, cambia digamos completamente la atmósfera de la canción vamos a tener un juego entre la voz y el laúd, al igual que en Paramore entonces eh, te canta suburban y le responde el laúd y luego igual vamos a tener la introducción como de una voz con autotune, con mucha distorsión, como si fuera una criatura del futuro o algo así. Eh, que tal vez pueda referirse a los gigantes que se les cae en la cara, como dice la canción. Luego tenemos igual las voces de mujeres, estos arreglos que se tienen eh, con el laúd y que tienen como esta melodía infantil igual, que no, que no falta, ¿no? Inferno, inferno. Inferno igual es una canción para bailar igual Entonces habla sobre una chica que es eh, más caliente que el infierno Y es la razón por qué el infierno sea así de caliente Y por qué lo malo es divertido también Es una completa villana Y en el video nos los dan a conocer Esta canción con Bella Porch igual ha tenido bastante reconocimiento No solamente por el video sino por la canción igual De la misma manera Tenemos un Laud igual que es Original, o sea, en todas las canciones al parecer tenemos este laúd o este instrumento de cuerdas Que acompaña a, a todas las canciones Y también tenemos como eh, un, una introducción de cuerdas de violines Pero es como si solamente lo estuvieran tocando, digamos No con, no con el palito, sino <ríe> eh, con la mano, ¿no? Entonces, tan, tan, tan, tan, tan Ese, eh, ese tiene como ese sonidito así, bien bonito Y, y bueno, realmente es una conversación, ¿no? Eh, así como una conversación entre vela y van que se van cantando. No, ella dice: Sí, yo soy mala. Y él dice: Sí, tú eres mala, pero igual tienes mi corazón. Y aunque a veces me des miedo, pues igual, como eres mi santa. O sea, a ti te dedico mi vida. Rabbit Hole. En Rabbit Hole tenemos melodías que te hacen decir: Como que estoy cayendo en un hueco de conejo, ¿saben? Es como: <clears throat> eh, Me estoy hablando, me estoy cayendo así, estás, pero. Comienza el coro, o sea, te estás ahogando y dices ya no quiero escuchar la canción Entonces justamente ahí cuando todo se vuelve tierno y comienza el coro Y todo se vuelve lindo y lo empiezas a disfrutar De hecho la letra de la canción habla sobre justamente esto, ¿no? Las drogas y demás Entonces estoy cayendo en eh, anfetamina o en éxtasis y demás Justamente habla de eso Es como divertido estar en las drogas y demás Pero después te vas a una parte en donde es es realmente un hueco de conejo y que está lleno de sufrimiento Hasta que comienza nuevamente a divertirte Entonces es este ciclo que no para y no para Head on, ok Esta canción comienza con una voz muy fuerte y muy pronunciada Así como un poco gruesa, ¿no? Eh, pero luego termina su verso y tiene una guitarra maravillosa Que te da paz absoluta Y tú... Yo no lo puedo creer, o sea es realmente una de mis canciones favoritas justamente por esta guitarra y por los instrumentos de cuerda que la componen Aquí en esta instrumentación vamos a tener dos guitarras Una guitarra que está haciendo como la parte principal y una que le está respondiendo muy de fondo que si le toman atención Igual tiene un sonidito así bien como navideño medio alegre ¿Saben? Es, es realmente bonito porque es, está cantando la primera guitarra y la segunda le responde de fondo pero muy a fondo es genial, o sea, vayan a escucharla y me van a dar toda la razón de esto. Bueno, y vamos a tener una, una fusión igual de lo mismo, como del hip hop y todo lo clásico, como el piano, los violonchelos los violines, que, o sea, realmente es muy digerible, es realmente muy bonito. Y me da pena que dure tan poco, porque creo que le podía sacar más cosas a, a Hedon, para hacerla un poquito más larga, pero aún así... Aún así, creo que eh, igual funciona muy bien, o sea, no es que le falte, o sea, funciona con lo mínimo que tiene que funcionar. Tanto lo hip hop, tanto la parte clásica, la letra como tal igual, y la manera en la cual se expresa, es realmente muy hermoso. Eh, aquí quiero hacer una mención especial porque como músico, la parte de las canciones, lo más difícil son los arreglos. Esos arreglos que les hace realmente son muy importantes. Y al menos hacerlos en guitarra y demás. O sea, y la calidad de los arreglos que se tienen son bastante geniales. Y realmente te dejan pensar, es como que wow. Realmente se puede jugar y se puede fusionar estos estilos para hacer algo realmente maravilloso. y que sea igual comercial, eh, y que les gustes toditos, que los ponga a bailar. Y que aún así puedas hablar de cosas muy oscuras que tienes tú, ¿saben? Como las drogas y demás, o... Seres de otros lados, de tu mente, de tus sueños y demás. Es realmente increíble. Y pues nada, eso sería el video por el día de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Espero que disfruten el álbum. Y pues nada, no se olviden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Y se pueden suscribir aquí. Si les gustó el video, pues darle un like y compartirlos con sus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos para la siguiente. Ya con las teorías completas de Kratles... Skiller y Hip juntas para ver todo el mundo de Superband. Así que no se lo pierden, suscríbanse y denle a la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Adiós.